quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que fuese sumergido en el abismo del mar. Hay del mundo por los escándalos. ¿Por qué forzoso es que vengan escándalos, pero hay del hombre por quien el escándalo viene? Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser con tus dos manos o tus dos pies, echado en el fuego eterno y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que ser, con tus dos ojos, arrojado en el infierno de fuego. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente la faz de mi Padre celestial. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 6 a 11.